Hola, me habéis pedido que os explique la diferencia de HACE, DESDE y DESDE HACE. Eh, vamos a empezar con HACE. HACE necesita una cantidad de tiempo. HACE tres años, hace cinco minutos, hace diez meses. Y con esta estructura lo que hacemos es colocar un evento en un tiempo exacto del pasado. Estoy hablando del pasado. Por ejemplo, hace tres años fui a México. Ahora es 2020, pues hace tres años... Eh, 2017. En 2017, exactamente, fui a México. Por otro lado, tenemos desde y desde hace que son estructuras muy similares, pero con «desde» yo necesito un tiempo exacto. Desde abril, desde el lunes, desde 1988. Pero con «desde hace» necesito usar una cantidad de tiempo. Desde hace tres días, desde hace ocho meses… Pero las dos estructuras eh, son iguales porque las usamos para hablar de la duración. Es un evento que dura hasta el presente. Hay conexión con el presente. Por ejemplo, um, desde octubre yo estudio español. O matemáticas, ahora es febrero, entonces octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Vale, desde hace cinco meses estudio español. Las dos estructuras expresan duración. Vale, pero seguro que estás pensando… Hmm, «Alicia, ¿y qué pasa con esta estructura?» «Hace… cantidad de tiempo… que…». Hmm, esta estructura es interesante porque depende del verbo que tú uses. Por ejemplo, «hace…» cantidad de tiempo que más presente, se refiere a la duración, ¿sí? Hace cinco meses que estudio español. El evento continúa hasta el presente, pero si yo uso la misma estructura con pasado, por ejemplo, hace tres años que fui a México, me refiero a un tiempo exacto en el pasado y no hay relación con el presente. Hmm, por eso esta, esta estructura puede ser un poquito peligrosa. Entonces, el resumen queda así. Con las dos estructuras primeras, hablamos de colocar un evento en un tiempo exacto del pasado. No hay relación con el presente, pero con estas tres estructuras hablamos de la duración y conectamos un evento con el presente. Espero que ahora todo esté un poquito más claro. Eh, si tienes preguntas, déjamelas en los comentarios. ¡Hasta el próximo vídeo!